Tres horas con quince minutos, cambiamos de información y vamos a hablar de lo que ocurrió en el departamento de Beni. Segundo caso de feminicidio en lo que va de esta gestión a nivel nacional se han registrado ya 31 y eh, casos. Vamos a estar en minutos con esta información que hace referencia, lo decíamos, a eh, casos de feminicidio y casos de violencia. ¿Cuál es la indignación? Es que un juez en el departamento de Beni ha eh, liberado a esta persona acusada de violencia, además, minutos antes de que cometa este feminicidio. El, concubino, el ex concubino da fin a la vida de la eh, víctima, en este caso de 29 años de edad, quien se encontraba sobria y él se encontraría en estado de ebriedad. La jornada pasada se registró un hecho de feminicidio en Beni. Horas antes la víctima denunció hechos de violencia. El autor fue aprendido y puesto bajo disposición judicial, el cual decidió darle libertad. La víctima habría aceptado conciliar. Lo que eh, es raro es que en la mañana eh, a las 9.15 se habría llevado una audiencia donde eh, se le otorga libertad a este sujeto, una audiencia de conciliación por violencia familiar. Había una denuncia en la mañana eh, donde es puesto en libertad el sujeto... ...y en la tarde eh, se produce este desenlace. Ocho horas después la víctima recibió una llamada telefónica de su pareja... ...quien bajo amenazas la citó a un lugar... ...momento en el cual la madre recibió varias puñaladas en su cuerpo... ...lo que le provocó la muerte. Una vez cometido el hecho, el hombre también decidió terminar con su vida. Él la convoca a ese lugar en horas de la tarde bajo amenaza de dar fin a la vida de sus hijos arrojándonos al río si no se hacían presente. Es por ese motivo que la madre se constituye el lugar donde se produce el fatal desenlace con, eh, de acuerdo al, al informe pre, médico preliminar, eh, con 10 heridas eh, por uso cortantes eh, profundas que le habrían causado un shock hipovolémico. Lamentablemente dentro de este caso la justicia no garantizó las medidas de protección contra la mujer, quien ahora dejó de existir. Claro, quería forzar eh, el tema de, de regresar con ella... Y bueno, fue ese el móvil, ¿no? Bueno, sí, la autoridad eh, eh, judicial habría dispuesto su libertad eh, en base a un documento eh, presentado por el abogado de la defensa que se trataría de una conciliación entre partes y eh, un acuerdo donde eh, eh, le da valor al documento y... Eh, procede a la liberación. A la fecha se registran 31 feminicidios en lo que va de esta gestión. La jornada pasada se dio otro hecho de tentativa de feminicidio por parte de un padre a su hija. El hombre de 74 años intentó terminar con la vida de la mujer con un arma de fuego.